Bueno saludos en esta hora les voy a mostrar cómo hacer para instalar eh, autoplay studio 8 una vez le den clic en el link que les dejaré en la descripción del video eh, les aparecerá 5 segundos de publicidad esperan esos 5 segundos de publicidad luego dan clic en saltar publicidad y les saldrá el programa el archivo RAP para descargarlo una vez lo descargues se van a la carpeta en su ordenador de descarga y lo van a encontrar así, dan clic derecho extraer aquí una vez se le extraiga abrimos la carpeta aquí van a encontrar el parche y eh, el instalador pero este parche no lo vamos a usar porque a mí no me ha va a funcionar. vamos a usar el serial entonces damos doble clic en el instalador Luego, cliente sí, damos client NES, aceptamos los términos y condiciones, y luego cliente NES, NES, NES, NES. Este parche solo funciona en ordenadores con sistema operativo windows 7 entonces decido mejor hacerlo con el serial que funciona para todos y el parche solo se pega ya en la carpeta autoplay media studio 8 luego en datas se instala ya y se ejecuta y se le da en parche y listo pero no me ha funcionado entonces decido hacerlo mejor con el serial igual con el serial les va a funcionar a todos aquí eh, quitamos eh, quitamos la palomita luego vamos clic en finish ahora vamos a desactivar el internet para que no tengamos ninguna complicación una vez desactiva el internet vamos a ejecutar autoplay vamos clic en continuar aquí les va a pedir el serial eh, damos clic en ok luego clic en hacer, vamos a cerrar aquí primero cerramos damos clic en sí cerramos esto es para verificar que ya quedó bien instalado, ahora vamos a instalar los botones vamos a, a seleccionarlos todos damos clic derecho copiar equipo disco local, C archivos de programa por 86 y en mi caso que en mi sistema operativo es de 64 bits me sale esta opción, en los que tengan de 32 bits les va a salir solo esta opción, dan doble clic y buscan la carpeta de autoplay media studio 8, dan doble clic y luego se van a gallery doble clic y luego donde dice buttons y aquí vamos a darle clic derecho, pegar luego clic, vamos a palomear aquí y damos clic en continuar Como pueden ver ya se, ha, se han instalado los botones. Ahora vamos a, eh, a traducirlo. Damos clic aquí en el traductor. Damos doble clic. Luego clic en sí. Y luego clic en siguiente. Aceptamos los términos y condiciones. Siguiente. Siguiente. Y esperamos a que se instalen. luego clic en terminar damos clic en sí continuar cerramos aquí nuevamente cerramos damos clic en sí cerramos ya ahora volvemos a la carpeta de descarga y vamos a ejecutar el serial cerramos la carpeta copian tal cual como está aquí copiar abrimos el autoplaying aceptar y aquí vamos a pegar el nombre aquí en el segundo que dice empresa vamos a copiar esto pegamos y el serial desde aquí miren copiar y pegamos no se olviden de desactivar el internet y damos clic en aceptar y como pueden ver ya ha quedado verificado y luego damos clic en aceptar y cerramos damos clic en sí cerramos todo y ya podemos ejecutar el programa y no nos va a salir más esa opción de que tenemos que escribir el serial y aquí ya podemos crear nuestro primer programa nuestro primer proyecto ya en un segundo vídeo les estaré enseñando cómo usar el programa eh, cómo hacer programas y cómo crear sus proyectos en el mismo y cómo configurarlo bueno eso ha sido todo por hoy, espero que lo disfruten y que la pasen bien, no se olviden activar su internet, ya lo pueden activar y usar el programa estando el internet activado porque ya no hay ningún problema. Bueno eso ha sido todo por hoy, espero que la disfruten y no olviden de suscribirse para más.